Buen día para las pràmigues amics y bienvenidos una volta més a la represa, un programa de trellat. En el nostre programa, tots els programes són muy especials perquè ellos us nuestros els nostres convidats i una semana més vos hem portat un convidat molt especial. Buen día, asista Matías Tudela Berret, nascut a Valencia, el 6 de octubre de 1984. Eh, muy bien Matías, eh? muchas gracias por haber respondido a la nostra crida y ve, creo que es la primera vegada, ¿no? Que en nostre programa ve un esportista olímpic. Bueno. Eh, que no sea la última, ¿no? Uh -huh. Esperen que no siga la última. Molve, Matías, tudela ¿no? Que tú, eh, digamos, eh, jugues a, al rugby y la tuya posición es la de 1 o la de 2 y 5, ¿no? Es decir, el fullback y el wing. Bien, estás bien informado, sí. La verdad que sí, depende de la modalidad 7 o 15, juego de una posición diferente u otra, pero bueno... Es... Es muy parecido, una vez, una vez puestos. Uh -huh. Y podemos decir, ¿no? que tú eres una personalidad del rugby valenciano, ¿no? ya que digan que la tua familia está llegada a este esporte desde, desde fa generaciones. Sí, la verdad que sí. Eh, mi, mi padre ha sido un jugador durante muchos años en activo y mi hermano y yo hemos, hemos crecido en este mundo, así que sí, toda la vida. Uh -huh. y de hecho el deucher Joan, ¿no? que también ha jugado en tú de fet en tu en muchos equipos y también pueden decir que ha sido internacional en España es a decir que los dos ser matches heguarribado a jugar juntos algunos partidos así es eh, siempre que he podido bueno hemos jugado, hemos jugado mucho mucho juntos ya sea en el tatami aquí donde donde hemos crecido en Madrid y, y también en, en Ordicia aparte de, de en la selección que hemos llegado a debutar juntos eh, durante los cinco partidos que mi hermano ha sido internacional también Así que hemos jugado mucho juntos y muy contentos uh -huh. Y con ves Dino, el tatami es, digamos, podrían decir que la tuya segunda casa ¿no? Es el equipo donde te vas formar, es el equipo donde estás jugando también esta temporada 2016 2010 Y es también, digamos, el equipo al que está vinculado el tuyo padre, ¿no? La figura de José Luis Tudela Así es, eh, yo he crecido en el tatami El tatami es el, que, el club que me, que me ha visto crecer, el club que me ha formado a mí y donde ahora estoy volviendo a, a hacer un, un nuevo proyecto con, con mucha ilusión, muchas ganas. Y bueno, estoy convencido que, que va a ir muy bien y, y bueno, ya el ambiente que, que rodea al club y, y todo me, me está demostrando que, que vamos por un camino. Uh -huh. Parlaré un poco más avant, no de esta nueva etapa, de, podrían decir, ¿no? Que es el proyecto más ambicioso de la historia del club. Sí, sí, ¿no? sí sin, duda, eso, sin duda alguna, sí. uh -huh y para también un poco no un me la trayectoria de Tompare porque estén parlando ¿no? de, de jugar al rugby sería en el siglo XX para ser no fincito 70 es podrían decir que son los pioneras del deporte bueno eh, nosotros nosotros tenemos un club que que, es, que tiene más de 50 años de historia que que ya son de hecho cuando mi padre aún no jugaba el club ya existía pero sí fue uno de los de los que de los que empezaron de los que empezaron con el club y, y sí, hasta, de hecho yo, mi padre ha jugado muchos años, de hecho yo he llegado a jugar con mi padre, de hecho él se retiró después de que él y yo jugáramos dos partidos de, de liga juntos, con mis 18 años, así que él ha jugado muchos, muchos años. Y, claro, tú comiences a jugar en, en el tatami, ¿no? Comienzas de, de muy joven, ¿no? Supongo que sería la típica historia del padre que parte al filla que hace un poco de sport Y a poco a poco ya vemos que, que eso ha servir para, para muchas cosas. Sí, mi padre, mi padre no quería que... Bueno, no es que no quisiera que jugara a rugby, sí, claro que quería que jugara a rugby, ¿no? Lo que no quería es que yo jugara a rugby, obligado. Entonces, mi padre me ha apuntado... Yo, yo estuve, estuve haciendo judo, estuve haciendo baloncesto en el colegio, estuve... De hecho, jugué a fútbol también, pero yo le dije a mi padre... ¿cuándo me vas a, a, a apuntar ya a rugby que lo que quiero yo es jugar a rugby, no? Porque claro, todos los fines de semana es lo que, lo que vivíamos y, y a mí lo que me gustaba era, era jugar a rugby. ¿Me uh somente en qué -huh. edad pueden decir que ya es a...? Pues esto pasó con 10 con años. Con 10 años lo que pasa es que claro, yo alternaba deporte, seguía, jugando, seguía haciendo judo, seguía, seguía haciendo eh, baloncesto, pero, pero lo que tenía claro es que lo que más me gustaba era el jugar a rugby. Uh -huh. También podríamos, ¿no?, eh, ton con porque el rugby, no, y más en esa época, no era un sport muy, muy conocido o muy habitual. ¿Cómo, ¿Cómo va a entrar en contacto con a esta, con esta cosa? Pues fue un poco por casualidad, porque mi padre es un, un hombre grande, tiene un tamaño considerable y, y un, un amigo que tienen por un amigo en común. Oye, ¿y por qué no, por qué no te apuntas y, y pruebas? Y, y así, así cayó él. Así cayó él por, por, por amistades. Y después ya es cuando llegué a West yeah, y comencé... a... como la ficha de dominó. Uh -huh. Así fue. Volve. Y comencé más meso mencha a los de ya a estar, a estar federado su pase, ¿no? A Mel tatami. Uh -huh. Sí, sí. Y el teu debut al primer equipo sería Meso Mencha... Pues con mis 18 años. Uh -huh. Con mis 18 años. Están hablando de principios de la década del 2000. ¿Y en esa época en qué categoría está Beu? Pues es, jugábamos en territorial. Uh -huh. una, una división más baja de lo que estamos ahora. Uh -huh vendría a ser la tercera división sí sí sí bueno en, en la época era la cuarta división porque es, se se quitó una división y, y era lo que sería la cuarta división sí uh -huh. y diga aunque a partir de ahí ya comences a a no después del tatami pases un año en Avelles, uh -huh. que es la, uno de los otros equipos de la ciudad sí yo fui yo fui un año a Avelles porque porque bueno vino un chico vino un chico que jugaba internacional con con escocia que son en la época pues era algo muy importante, bueno, y lo sigue siendo, ¿eh? pero pero bueno, como antes tampoco recibíamos tantos jugadores de, de nivel aquí, y llegó un chico ahí por pues por contactos de, de, de, de, de Pepe Serrano, que fue un chico que se fue a vivir allí a Edimburgo, y él cayó aquí, después de su, de su etapa de como deportista, y yo dije, bueno, yo tengo que ir ahí a, a aprender, porque yo siempre he sido un poco inquieto en ese aspecto, no entonces dije, yo tengo que tengo que aprender. Entonces yo fui allí para, para absorber todo lo que de lo que podía, ¿no? Entonces eso eso derivó en una, en una amistad, en una amistad pues surgió que, pues, que eran personas muy muy parecidas en ese aspecto, ¿no? Y al final nos hicimos nos hicimos buenos amigos, de hecho eh, a día de hoy seguimos hablando muchísimo, quedamos y, y, y todo y, y él fue el contacto que vio, vio mi mi, mis ganas de, de mejorar, mis ganas de, de conseguir cosas, ¿no? Y, y me dijo, oye, ¿y por qué no te vas a, a Escocia y juegas un año en, en mi club de allí, que, que, hay, que había mucho nivel y todo? Y así surgió, así surgió. Él me echó una mano muy grande porque, claro, yo no, yo no hablaba inglés y, y la, las primeras semanas me, me acogieron en la familia de, su, de sus padres, en su casa, y... Y así empezamos, empecé a jugar allí, me busqué un trabajillo y... Y, y a jugar. Mm -hmm. Y a jugar. Ese de Estén Parlan de 2021 años, es decir, la temporada sí, 2005... De 9 años tenía yo. Mm -hmm. El Harriot Rugby Club de, de Edimburgo. Sí. Y para el que comentes, o siga, no era... Porque claro, el, el rugby es casi está mucho mejor pagati, tiene muchas mejores infraestructuras que así. Per la cual causa por lo que tú comentes era como, no tenías que compaginarlo también sí, una otra lo feina. que pasó claro, lo que pasó allí es que esto es un, estamos hablando del club que ha ganado las dos últimas ligas de, de, de, de, de Escocia es un club muy potente es un club con cuatro equipos en, en, en activo o sea allí ibas a entrenar y había 100 personas entrenando y yo llegué y empecé a jugar en el segundo equipo claro allí no te ayudan económicamente luego está la liga profesional que la liga profesional era la Celtic League que era con Inglaterra, Gales y tal, y entonces eso ya son clubs profesionales. Eso ya son clubs que, que, los, que los profesionales, cuando no juegan con ese club, ya bajan a, a sus clubs de origen, que es el heritage, ¿no? que es esa primera división escocesa. Entonces si sí, yo llegué y empecé a jugar en el segundo equipo, no, no tenía ayuda. Y tuve que empezar a trabajar, claro, con el idioma, eso, pues, me costaba mucho, entonces hacía, podía hacer trabajos pues muy físicos. Entonces era todo el día trabajando, luego ir a entrenar, y, y para... Pues todo por... Todo por el rugby. <risa> Así está. Y, y de hecho tuve ahí un, una época que en Navidades creo que me quise volver a casa y... Y bueno, mi padre me dijo, vuélvete, que, que no vas a conseguir nada. Fue volver y ya empecé a jugar en el primer equipo, las cosas me empezaron a ir bien. Ya no... Ya todo jugué en el, Solo partidos en el primer equipo. Y ya es cuando fue todo bien. Volví a, cuando volví a España... Eh, fue cuando ya me salió una ofertita para irme a Madrid a jugar que el rugby en esa época aquí en España estaba creciendo muchísimo había dinero y ya empezó la cosa a moverse por, por pues vas que por dinero que te permitía no tener que, que trabajar sino que te podías mantener con, con con algo para empezar luego ya la cosa sí que mejoró ya, ya fue más profesional ya sí que entró más dinero y ya fue otra, otra historia pero, pero bueno, de ese saltito. De hecho, si no hubiera aparecido esto, porque además me daba la oportunidad que de jugar en la selección, que yo lo que quería era llegar a jugar en la selección, si no me hubiera, me hubiera quedado allí, ¿eh? seguramente. Porque la cosa también pintaba bien hacia, hacia un rugby bueno, pero claro, siempre, todo eso siempre lo había hecho por jugar en la selección, así que esa oportunidad me llamó muchísimo. Uh -huh. De toda manera no podemos decir que el teu stash o la teu temporada escocesa fue un, un éxito, ¿no? Arribar al primer equipo la cual cosa debutes en la ligas escocesa, uh -huh. que que para un chicón de ni esa época ya tendrías vintage años eh, y venir de España, que es un rugby que estaba menos desarrollado, te monté de mérito. Sí, no, la verdad que sí, la verdad que los chicos allí me cogieron con mucho cariño porque cuando me vieron, o sea, cuando yo llegué y vieron que era español, no me hicieron no me hicieron nada de caso, la verdad. No me a bueno, un español. Bueno ya está, no pasa nada. Y, y luego ya cuando, cuando empecé a jugar y tal, pues la gente ya empezó a, tomar, a tomarme un poquito más en serio. Así que yo muy contento con todo eso, la verdad, que, que sí, además el rugby escocés es un, es un rugby muy, muy duro. Así que, nada, fue una etapa dura, pero muy, la recuerdo con, con muchísimo cariño y, y muy bonita, la verdad. Uh -huh. Y digamos que con Beatriz en contra de elegir puede ser continuar en iniciar rugby más duro, ¿no? Pero que Jacinto podría haber dudado una carrera profesional más al mejor mejor pagada, Vas a elegir eh, tornar a España porque si no tenía oportunidad oportunidades también ¿no? de debutar en la selección. Sí, sí, claro, porque, porque yo todo eso lo hice por lo hice por llegar a jugar en la selección, era mi, era mi objetivo en aquella época yo quería debutar y, y quería ser un jugador de la selección entonces mi camino salió por allí porque porque sí luego bueno luego, luego pensando igual hubiera sido hubiera sido mejor mantenerme allí unos años y luego lo otro hubiera hubiera llegado no pero pero claro cuando eh, en esa, en, no lo pensé No lo pensé así, pero, pero bueno, fíjate, me salió muy bien Además, los cuatro años que estuve en Madrid Fueron cuatro años increíbles Fueron cuatro años que, que hicimos un grupo Fuertísimo eh, Ganamos un montón de, de, de cosas Conseguí jugar en la selección La verdad que fueron cuatro años Muy moviditos Y yo creo que me salió bien mm -hmm. eh, Son cuatro años, ¿no? del año 2006 al 2010 ¿Qué? Eh... Que Mesomís no, también coincidís en una de las mías épocas del rugby español, ¿no? pero lo que comentabas es avance, ya había más dinero y si permitía una profesionalización. Sí. Y digan que mientras estás tú a Madrid, en el año 2008 -2009, la IN 2008-2009 ha conseguido la Liga. Mm -hmm. Sí, sin duda, sin duda esa, esa época fue una de las mejores económicamente para, para el rugby, porque muchos ayuntamientos ayudaban, eh, ponían mucho dinero, eh, empresas privadas, entonces el rugby se. El rugby explotó económicamente en esa época muchísimo. La verdad que, que de empezar a tener suelditos, pues esto, a, a ya empezar a, a, a, vivir, a vivir bien. Pero claro, ahí en el 2008 que entró la crisis ya pues empezó a notarse muchísimo y te estoy hablando de que a lo mejor todos los jugadores de primera división y mitad de segunda división ganaban dinero y actualmente. Bastante pocos de, divis de primera división ganan dinero. Así que eh, se notó muchísimo. De todas manera, en 2008, es cuando tú conseguiste ya ja perfino ese objetivo, que era de debutar en la selección un partido internacional. Eh, Primero jugas ¿no? en la selección de rugby a 7 y después ya también en la selección de rugby a 15. Así es. así es. Yo debuté en el 2007 con la selección de, de, de, de rugby 7. Y bueno, poquito a poco fue meti metido en la cabeza, apareciendo en muchísimas concentraciones y, y haciendo, también en esa época había una selección muy, muy, muy potente. Entonces fui a fui ahí pues, apareciendo poco a poco y, y haciendo mi, mi huequecito, ¿no? Uh -huh. Y sí, consigo debutar en el 2008 con contra Rusia allí, un partido que hacía un frío, que, que pelaba el campo medio congelado, pero mira aún así lo recuerdo como una historia muy bonita. Sí, sí. 2008. Pueden decir no, que en la tu biografía hay muchas historias también no de de temperatura casi extremo, de condiciones climáticas al límite, ¿no? Después me avanz hablaremos de la concentración a FIJI preolímpica que también va a tener alguna cosa. show bueno, avant. Y ve, con 10 no, debutes internacionalmente en 2008 y estás es en una época en Madrid que fue una época muy buena. Y en 2010 es cuando pasas al País Basque, ¿no? al equipo de Ordizia. Sí, sí. Eh cuando todo esto viene muy seguido con, con los proyectos de Rugby 7. Porque yo cuando empiezo, me, el Rugby 7 me llama, me llama mucho la atención, pero no, no hay unos proyectos demasiado serios, sino que los campeonatos de Europa, pues nuestros resultados eran séptimos, octavos, no había, un, no había un proyecto demasiado potente ahí, ¿no? Entonces yo sigo todo con el Rugby 15. De hecho, pues tengo 25 caps, con pero, pero muchísimas concentraciones, bueno. Pero empiezan a surgir cosas mucho más serias con el con el rugby 7. De hecho hacemos concentraciones, hacemos concentraciones para jugar campeonatos de Europa, en los cuales estamos en la, en la residencia Joaquín Blume. Ya en esas épocas nos tiramos todo el verano allí para preparar campeonatos de Europa y ahí surge lo de lo de Ordicia, pues porque hay un chico de allí, Julien Goya, que es jugador, ha jugado en Francia muchos años ahora, también está en, en la selección de rugby de, de 15, jugador muy muy bueno. Y así surge eh, un fichaje con Ordicia, porque Ordicia hace un, un hace un plan de para crecer, porque quedaron esa liga a punto de descender. Entra, entra el ayuntamiento ahí para hacer crecer el rugby, porque es un pueblo muy, muy, muy de rugby. Y apuestan por eso: apuestan por fichar unos jugadores ingleses y unos jugadores, unos jugadores locales. De entre ellos estaba Perico Martín y yo. Y así surge la historia de, de ir a Ordicia. Y ese mismo año que, que llegamos a Ordicia, pues quedamos segundos de liga, uh -huh. pues porque el proyecto funcionó muy bien. Ficharon un, un, un entrenador que ahora mismo es el director deportivo de, de Canadá Rugby. Así que se formó un grupo ahí y un, un grupo de trabajo muy, muy importante, y muy serio. Y dio resultados enseguida, segundos de, segundos de, de liga y nada más empezar. Pueden decir que cuando hay un proyecto de arrere también eh, eh, la gente responde y, y todo, todo sí, funciona. Sí, se enseguida. Además, además yo se lo dije. Yo una, la pregunta mía fue cuando, cuando me ofrecieron eso le dije ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué, qué, qué se quiere aquí? Bueno, el objetivo es conseguir conseguir crecer el equipo que el, y, y, y lo que me ofrecieron eh, fue motivación. Entonces, sin dudar lo dije pues pues claro que vamos y finsito claro están hablando de una época 2000 de la etapa se hallaría de 2013 eh, en un momento en que el rugby comenzaba a precarizarse y han defecado futbolistas de de, de esport, o sea esportistas de de, de sports como el fútbol no que tienen un, una gran base de arrer están teniendo dificultades económicas supongo que es un proyecto serios de banda o ser muy ilusionante sí no la verdad que en aquella época eh, fue muy bonito fue muy bonito y yo me lo pasé muy bien allí porque porque el pueblo es un pueblo de 12.000 personas y se volcó. O sea, el pueblo se volcó en el rugby. Tú... Yo veía allí cosas que no veían que no había visto en otros sitios. Eh, parecer pero eran 12.000 personas en el pueblo y en el estadio cuando jugábamos no cabía nadie más. El, el cura del pueblo paraba la misa para, para ir a ver el partido del mundo. Los niños y yo iban andando por el pueblo y los niños iban jugando con balones de rugby. O sea, el pueblo era de rugby los propios jugadores de fútbol, o sea, hacían como campaña de promoción para promocionar el fútbol que eso en España no se ve. Y como que se sentían ahí ellos que eran pocos, ¿no? Porque era, era un pueblo de rugby. Era una señal de identidad, ¿no? Podríamos decir que es la aldea la del rugby en, sí, en un sí, país, sin duda, sin duda. Monopolizada por el Barça y para el Madrid, volve. Sí. Y ve, eh, Anema, fuera así, no un paréntesis en la tu carrera, ¿no? Porque en cierta manera también, cuando acaba la etapa de Ordisia tenía como un paréntesis. En total, tú has bañado una Liga Española, has 5-3 Shots campeonatos uh -huh. Y después, en el pel que fue la Copa del Rey, ha en cuatro copes y a banda una final que vendría. La, la final que no haga que fue una de las últimas disputadas. Sí. Sí, la verdad que toda la etapa que, jugamos, que jugué en Madrid fue una, fue una etapa en la que ganamos muchísimos trofeos porque porque allí se juntó, se juntó un grupo muy potente, muy, muy potente. Éramos 11 internacionales con España, cuatro con Portugal, dos samoanos, un neozelandés, o sea, creo que hubo una liga que solo perdimos un partido y por un, por un tiro a palos, que de hecho fue fue mío que le di al palo <risa> y perdimos, pero solo un partido en toda la liga, así que esa, esa liga fue fue nuestra completamente un equipo muy potente un equipo que éramos un grupo de amigos vivíamos casi todos juntos o sea fue fue algo que, que funcionó tan bien. también también ¿no? en esta época creo que también es cuando está la Superliga Española o ibérica era no la Superliga sí. ibérica y arribes a, a también disputar ese ese campeonato correcto eso fue un año sí eso fue un año que, que como he dicho pues hubo muchísimos rupies esa Superliga ibérica que se que se formó que fue una prueba que se hizo que para mí fue una idea muy muy buena pero claro Económicamente no se vio no adelante por por todo lo que por todo lo que había que mover no porque había había que hacer franquicias empresas y, y todo eso y yo creo que no estaba preparado en ese momento aún el el rugby. que igual que igual ahora sí sí sí hubiera funcionado no pero aquella fue una idea muy muy buena y, y, y mira y la ganamos también ni había también un par de canal plus eh, de Sí. Sí, sí, claro, ahí estaba Michael Robinson detrás de todo de todo esto, así que fue, fue muy fue una liga muy potente. Fue una liga muy potente también, o sea que sinceramente no sé cómo no cómo no siguió funcionando eso porque fue era una era una gran idea y y podía y podía haber tirado para adelante muy bien, sobre todo era muy bueno para el rugby, pero yo imagino que económicamente no no fue tan solvente. Económicamente aparentemente no fue un negocio, pero ahora un poco las diferencias entre las competiciones, ¿no? Podemos decir que la liga de rugby española es una liga como la que estamos acostumbrados a abordar, básicamente en fútbol y en básquet, es decir, de clubes de cada, de cada ciudad, en fin, si tú tienes alguna ciudad que pueda tener más de un club, y que en el caso de la Superliga ya era en franquicias, es decir, el modelo americano, y en Pericia Ample, la franquicia de Madrid era independiente de todos los clubes que ni habían a la ciudad, ¿no? Así es. Lo que pasaba ahí es como, como suele se, se suele hacer en Nueva Zelanda. Se intentó copiar un modelo que, que se hace allí, que es una liga interna y es la liga normal de aquí, solo que luego son franquicias. Y las franquicias pues eran de diferentes países. Allí Pues era Nueva Zelanda, tenía tres o cuatro franquicias, Sudáfrica, Australia... Entonces se hacía una liga entre esas franquicias, que es lo que se llama la Super 15 ahora mismo, que es la, la, la liga más potente que hay en el mundo ¿no? a, nivel de, a nivel de rugby. Perfecto entonces intentó copiar algo así y por eso se quiso hacer ibérica, porque se quiso meter a Portugal dentro también. No Lo que no pasa es que ¿no? No, no quisieron entrar. Porque hubo una previa que se jugó pero no era profesional y esto se quiso hacer profesional, pero al final se hizo solo dentro de España. Y pues se ve que económicamente no funcionaba, pero la idea la idea era, era muy buena, la verdad. Uh -huh. Pueden decir que va a haber ¿no? la, la, la edición previa que no era profesional uh -huh. y después va a haber esta edición que va a guañar vosotros y se sí. acaba el invento. Claro, la idea era que fuera una liga profesional, uh -huh. pero bueno, se ve que los números no salieron en verde. Uh -huh. Muy okay. bien. Y bueno, en parla de todo eso, eh, acaba la tua etapa en ortiz en 2013 y eh, inicia no la temporada 2013-2014 es cuando decidís que vas a dedicarte a la fisioterapia. ¿Cómo ¿no? es los Teus Studis Universitaris? ¿O eh, ya venían de Sí. Sí. Bueno, aquí aquí pasa aquí pasa otra cosa muy importante, y es que entra el rugby 7 si, muy fuerte, ¿de acuerdo? Porque tenemos la posibilidad de entrar en las series mundiales de rugby, que es una liga mundial, bueno, que es lo más lo más grande que he jugado yo en mi vida. Bueno, quitando las, la, los Juegos Olímpicos de esta última... Pero, que, ya que ya hablaremos de, este. de, de ello, ¿no? Pero en la época eso era lo más grande. O sea, era el era jugar con la selección de rugby 7, pero jugar una liga mundial que, que se juega que se juegan, eh, por todos los países, ¿no? Que son nueve sedes, en las cuales pues vas a países como Nueva Zelanda, Australia, eh, Sudáfrica, Dubai, Hong Kong, Tokio, Las Vegas, eh, bueno, Gran muchísimas. Bretaña, Irlanda, sí. supongo que también se está en el top del top. Estamos hablando del top del top dentro del rugby 7 y se hace una liga, ¿no? Entonces, depende cómo puntúes, pues hay una liga en ese torneo y tal. Y cabe la posibilidad de que entremos nosotros en AI porque se abre se abre de, de 12 equipos que jugaban, se abre a 15 equipos más un invitado. Entonces ahí hay un hueco de tres y podíamos entrar. ¿Qué pasa? Que, que España hizo el esfuerzo de, de, de hacer un equipo para, como ya veníamos haciendo de los veranos y tal, pero más potente para, para intentar conseguir eso. ¿Qué pasó? Que un amigo mío, Ignacio Martín, fue a Fille a vivir una época y, vol y allí en Fiji, como acabamos como hemos podido ver en estos últimos Juegos Olímpicos, pues el rugby allí es lo que ven y lo que y lo que han nacido para hacer, porque es increíble el nivel de rugby que hay de rugby 7 que hay en Fiji. En un país muy chicotet, ¿no? No sé cuánto se tendrá, pero será en un país que será pues incluso más pequeño que la provincia de Valencia. Ah, y con 100.000 cien mil, cien mil habitantes. 100.000 habitantes, pero como acabo de decir, nacidos para jugar a rugby 7. Bueno, entonces mi compañero volvió, o sea, se fue allí. Y ese año jugamos una clasificación que aún no era esta que te estoy comentando, que era la previa, en Hong Kong. Y volvió jugando un nivel que yo no le había visto en, en la vida. ¿no? Entonces, hablando con él, le dije: Pues si, si te vuelves a ir, yo me voy contigo. Entonces, ya se veía venir lo que iba a pasar en la clasificación que te comentaba antes. Hice. No será verdad. Y digo, sí, sí que es verdad, sí. Entonces, dijo me me dijo me escribió y me dijo, me voy a Fiji en enero. Y le dije, pues yo me voy contigo. Entonces, así pasó. ¿Qué pasa? Que comentándolo con otros compañeros, su, también quisieron venir. Entonces, nos fuimos cuatro chicos a cuatro chicos a Fiji durante cuatro meses. Y estuvimos entrenando y jugando y tal para preparar esta clasificación que te estoy contando. Entonces... Eh, resulta que volvemos allí jugamos y nos clasificamos entonces fue cuando nos clasificamos para para las series mundiales de las series mundiales creo que era de 2012 2011 2012 y ya ahí jugamos el circuito mundial que te he comentado que uh -huh. te he comentado ahora y en esta etapa en Fiji era simplemente entrenar estabas también en algún equipo Sí, a ver el ignacio martín fue allí porque jugando un torneo en roma conoció a un chico que es un loco de rugby que bueno que heredó mucho dinero en la época y, y el chico y montó un resort y en el resort montó un equipo de rugby porque él era era su afición además un chaval de pues, que tendrá ahora tendrá ahora 34 35 años o sea un chaval un chico joven que además pues se, se, como él se hizo su propio equipo ¿no? de fillanos más él uh -huh. Bueno, él, él era fillano, él es fillano también. Y ahí, pues, él hizo un resort con un campo de rugby increíble. De hecho, es donde entrena Fiji. Fiji Ben Ryan, que es el entrenador que es el que, es el que ha conseguido que sean oro olímpico, pues vive en la zona y concentra al equipo en, en esas instalaciones que, que tiene él. Que bueno, pues es un enamorado de rugby y ha, y ha hecho esto, ha hecho esto posible, ¿no? Y Ignacio lo conoció. Y mediante este contacto fue por el que nosotros fuimos a Fiji y estuvimos allí en ese resort. Y, y bueno, él nos puso unas condiciones muy buenas para que pudiéramos vivir y entrenar allí. Entonces entrenábamos con pues con su equipo y conseguimos entrenar. Hicimos unos contactos muy buenos porque de gente que sabía muchísimo de rugby. Eh, Fran Boyer que es un francés que está destinado allí para hacer que es el contacto que lleva filianos a Francia, a clubes franceses, Guaysales eh, Erebi, que es uno de los jugadores internacionales que más conocidos dentro del mundo del, del, mundo del, del rugby, pues allí hicimos un grupo y entrenábamos juntos y, y todo eso. La verdad que fue una experiencia súper positiva en la que salimos súper enriquecidos todos de, de, de eso. Y es de donde sale la idea de la cual hicimos este año, uh -huh. la, la, el, el origen. El, el stage famoso que además mantiene sí. los es que, que arriba la tapa de río a solas mes o menos ocurría mientras estabas tú en, en el País Vasco no fue una especie de intermedio sí fue yo yo bueno jugué un año completo en el País Vasco al segundo año traje a mi hermano a jugar allí el cual ha estado cinco años jugando norvicia allá y yo y yo avisé que a mitad temporada iba a pasar esto porque ya yo ya, ya mi cabeza listo. estaba mi cabeza estaba en el seven no y entonces yo a mitad de, de liga, jugué mitad de liga y la otra mitad me, me fui. Ellos ya habían buscado un reemplazo para mí y me fui y es cuando terminó mi, mi época nordicia porque yo ya, o sea, mi cabeza estaba, mi cabeza estaba en el seven. Uh -huh. Y ve, al que el Castle ¿no? tu hermano, tú has dicho el batch portar, porque prácticamente eh, has deportarlo al equipo y la verdad es que siempre ha rendido un nivel altísimo, ¿no? Siempre te has de en buena posición cuando el Recomanes. Sí, no, a ver, más que más que lo llevo no es que lo lleves, es, claro, mira, es, mi, hermano, es mi hermano, es como el es como si el, el contacto ya estuviera hecho, ¿no? Entonces fui el manager ahí en ese en, en ese aspecto, ¿no? Y nada, lo llevé, claro. Eso es información, la información que le di le dije oye mi hermano está estaría disponible para venir aquí así que y le dije, ¿cómo? Enseguida lo, lo traje y bueno mi hermano mi hermano habla por sí solo ¿eh? uh -huh. hermano, no, hay, no, no hay que no hay que habla, hablar por él demasiado así que él se él se expresa muy bien en los campos de rugby y enseguida cuajo la cosa y bueno cinco años ha estado ha estado ahí hasta la hora Enseguida se va a hacer un jog titular en un equipo que, con decíamos, aspiraba, si no al título, sí que fue un campeonato y a muy buenas posiciones. Sí, mi hermano, además, debutó en la selección jugando en Ordicia, o sea que mi hermano, mi hermano tiene un rugby muy muy potente, no juega en la misma posición que yo, mi hermano es un jugador mucho más, mi hermano es el, el, el jugador que resuelve problemas, por hablarlo de alguna forma, pues si escapa alguno, ese trabajo es el que hace mi hermano. Y ve, MSAT en Fiji, MSAT en Ordisia, y ahora es cuanto acá, ¿no? Sí que sí, la Tehuatapa, como estudiante universitario de fisioterapia. Así es. Que es a va Porta Apareyat, que cambies una alta volta mes de club. Sí, eh, claro, como te siguiendo el hilo, aquí lo que pasa es que, como nos hemos clasificado para las series mundiales, tenemos unos contratos en tenemos unos contratos en Madrid, porque entrenamos mañana y tarde en Madrid. ...para jugar esta serie mundiales... ...que como bien he dicho antes... Eh, ...se juega pues cada vez en un sitio... ...del mundo... ...con descanso de unas dos o tres semanas... Entre, entre, entre, ...entre series... ...entonces yo pues... ...a mí siempre me ha llamado... ...bueno mi mundo como veis es el mundo del deporte... ...y empiezo a hacer contactos y, y... me gusta, me gusta, me llama mucho la atención... ...y me pongo, empiezo a estudiar fisioterapia... ...y lo combino con todos estos viajes... ...y empiezo en una universidad que me permite que me permite todo esto, porque, claro, como deportista de, de alto nivel, que ya estaba considerado en el en el BOE y todo esto, pues me permiten pues aplazar exámenes y todo este tipo de cosas que otro estudiante no tiene esa, esa facilidad, ¿no? Y ahí empieza, ahí empieza, y empieza a compaginar la fisioterapia con el rugby, con el rugby 7 eh, en las series mundiales. Uh -huh. Y digamos que en, en las series <coughs> mundiales, ¿no?, eh, comencen a ver ya grandes actuaciones, ¿no? Y de fet en, en. va a haber no un preolímpico en, en el Station Mónaco, bueno, el Station no, eh, un campeonato en Mónaco que es lo que vos permite acceder al preolímpico, ¿no? Sí, a ver, yo todo esto lo compagino un poco también con, con el rugby en, en, en Cisneros y así estamos dos años. Hacemos cosas importantes en las series mundiales, eh, ...de hecho tuvimos unas buenas actuaciones... ...pero bueno... ...a mi parecer también hubieron problemas... En, ...hubieron problemas dentro de, de la federación... tal, ...con lo que descendimos... Y, ...y ya me centro más en el... ...en el rugby de, de... Madrid en Cisneros y tal... ...porque me... ...claro, me ata un poquito a la universidad en Madrid... ...como ya, tenía, ya lo tenía muy avanzado... ...y entonces decido seguir quedándome allí... ...y en Cisneros pues también fueron unos años muy... ...muy bonitos ¿no? Aquí entra... ...aquí entra otra figura que es Alberto Sofías, que es, pues, si no decir el, más, el, el mejor entrenador que he tenido yo, pues uno de los mejores entrenadores que he tenido, seguro, sin duda. Eh, entra como entrenador, como seleccionador nacional, que presenta un proyecto muy, muy bonito y en, en el cual nos, nos arrastra a todos un poco en, un, en una época en la que estaba ya un poco la cosa... ...cabiz baja, porque veníamos de descender de las series mundiales... ...por, por unos problemas, pero bueno... En las series mundiales digamos que España estaba entre segunda y tercera categoría... no depende del momento, no era, no era la élite, ¿no? Cómo se sí, va en las series mundiales nosotros habíamos conseguido acceder... ...y entonces pues sí, sí que es verdad que estábamos en los puestos más bajos... ...pero de los 15, a que, en los 15 equipos mundiales que, que estábamos allí, ¿no? Y sí, peleábamos por no descender... Teníamos unas buenas actuaciones que hemos quedado novenos, hemos quedado tal, que eso para, para la época pues ha sido muy muy buena muy buena actuación. Pero al, al segundo año descendemos. Hay unos problemas eh, internos, un pre el presidente, tal, un fugas de capital, <ríe> por, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso nos afectó también muchísimo. Y al segundo año descendimos. Y un poco ya cabizbajos, ya ha cogido el proyecto Alberto Socías que es la persona que te estoy comentando que está buen entrenador y tal. Eh, que bueno, que quiere que, que decir que ahora es entrenador del Tecnidex, que es un, es un equipo rival que vamos a tener este año y nos va a dar mucha guerra. Pero bueno, como tenemos gran amistad, algo, algo, algo pactaremos. <ríe> que va. Bueno, y. y entonces cojo un proyecto muy. Coge un proyecto en el que estaba un poquito destrozado y consigue meter muchísima ilusión, hacer algo muy bonito, entonces hacemos concentraciones muy buenas, hacer un grupo bueno y llegamos a un campeonato de Europa y quedamos segundos del campeonato de Europa, ganando pues, ajá, dejando atrás a selecciones como Escocia, Inglaterra, Gales, que son selecciones que estaban, muy mucho, más, que estaban mucho más altos que nosotros en el ranking mundial, y solo, solo teniendo delante a Francia, que se clasifica directamente a los Juegos Olímpicos por esa por ese primer puesto, ¿no? Este segundo puesto a nosotros nos da eh, la plaza directa en Mónaco, nos da la plaza directa en Mónaco para el Preolímpico. Entonces es, es, es un proyecto que nos que, que genera ilusión en el grupo, que da muchísimo, muchísimo empuje y muchísimas ganas de seguir trabajando cuando veníamos de un poquito una época mala, ¿no? Entonces aquí se, se junta un grupo con muchísimas ganas de trabajo y se junta otro año para preparar este año pasado, uh -huh. que, que es, es el año. que es el año Y ahí el objetivo era Mónaco, o sea, perdón, la, las series mundiales de Hong Kong y Mónaco. Mónaco es el que te daba el billete para ir a Río. Comenzarán por Hong Kong, que crees que es un jock que donará de hablar, ¿no? Sí, en... sí. Y ves qué, qué pasa en Hong Kong. Bueno, eh, siendo realistas, siendo realistas, pues las posibilidades que había para Hong Kong eran mucho más grandes que las que había en Mónaco, ¿no? Entonces el primer objetivo que, que había era era Hong Kong. Eh, ¿Por qué? Por la calidad de los rivales, pues no había unos rivales tan potentes porque ya estaban dentro de las series mundiales, o sea, los 15 pot más potentes del mundo ya no los tenías, entonces seguías por pues, pues, por los otros, ¿no? Que ¿no? No, realmente éramos de los tres que más posibilidades teníamos para una plaza de volver a series mundiales bueno, como no en España somos, somos muy buenos para ponernos problemas cuando cuando no los tenemos y ahí, y ahí empezamos pues hay un cambio de de presidente, hay problemas discusiones internas tal y perdemos a perdemos a este entrenador que, que para mí ha sido tan una persona tan importante en, en, en este proyecto que yo sin duda creo que sin él esto no, no, hubiera, no hubiera pasado pero bueno, 100% y perdemos esta figura no y el grupo se resiente pero a niveles que yo nunca, que nunca antes había visto pero bueno, poniendo tiritas por todos los lados y parches, pues se consigue que la gente vuelva, vuelva a tener ganas no de, de, de algo tan bonito como, como este año y llegamos a Hong Kong y en Hong Kong eh, el equipo tiene muchísimas ganas, es el objetivo por el cual se ha repuesto de, de, de tantas hostias, digamos, porque, porque realmente lo que recibimos fue un golpe muy duro, es un gru era un grupo que era que era mayor, que muchos ya llevábamos 9 diez años jugando, algunos de los del medio 6 o 7, o sea que es un grupo ya veterano, ¿no? ya cansado pero, pero muy motivado. Y llegamos a Hong Kong con todas las ganas de, de competir y pensar de que, que íbamos a, a conseguir esto y resulta que contra Hong Kong salimos sobreexcitados, a mi parecer, gente con excesivas ganas, alguno cayéndole la lágrima y todo de las ganas que tenía de esto, y entramos en bloqueo. Empezaron a ponernos problemas, empezamos a no poner soluciones. Y bueno, y como bien sabéis, el rugby 7 es un rugby que, que dura 7 minutos por parte. O sea, que en 14 minutos da tiempo a, a poco. Entonces, cada acción es súper importante. Bueno, empezamos a encadenar errores que nos derivó en que perdimos el partido. Perdimos el partido en una fase eliminatoria total que quedamos fuera de, de, de Hong Kong. Uh -huh. Digamos que era uno de los equipos en mayor eh, mayor proyección, ¿no? Fins y pera para el título, pero pergues en la, en la fase eliminatoria. Así es. Uh -huh. Así es. Y veníamos de, como he dicho antes, de, de un golpe muy duro, de rehacernos y de perder el objetivo que pensábamos que iba a ser el, el objetivo más fácil de conseguir de esta temporada, ¿no? Uh -huh y digamos que así eh, frente a un símil fallero no podríamos decir que una balda se crema la falla se planta una nova, y la segunda oportunidad en este caso era eh, Mónaco así es y la siguiente oportunidad era Mónaco claro entonces toca rehacer eh, todo el equipo mentalmente sobre todo porque bueno físicamente siempre hemos estado somos un equipo muy trabajador muy que siempre nuestro rugby está en el físico que tenemos en más que en grande, en, la, en, en, en en el trabajo que tenemos. Y entonces, entonces toca rehacer, rehacer todo el grupo. Toca rehacerlo y ir a Mónaco. Entonces, Mónaco era era una, era una hazaña muy difícil. ¿Por qué? Porque solo había una plaza entre 16 equipos. Una plaza entre 16 equipos. Y así ya eran equipos más potentes que en el anterior campeonato. Y claro, aquí contábamos ya equipos como, como Irlanda, estaba Canadá, estaba Samoa, que son equipos que, por ejemplo, Samoa era había ganado una de las series mundiales de París de un mes o dos antes, la había ganado. O sea, no estábamos hablando de los 16 siguientes, sino estábamos hablando de los, 10, de los 15 primeros. Una serie mundial, sí. ganó una serie mundial. Entonces, era claro favorito. Pero como claro favorito después tenía a, a Canadá. Después tenía a Rusia, que era un equipo que había que está en las series mundiales también, muy, muy, muy potente. Estaba Irlanda, que había hecho un había hecho una inversión brutal para conseguir ir a los Juegos Olímpicos. Y teníamos equipos de, de, de esta talla. Pero bueno, y como estos, otros tantos más. Estaba Alemania, estaban equipos enormes. Portugal... No, no estaba dentro de los 16 Imagínate el nivel que había Ahí que cualquiera de los 16 equipos Se hubiera podido llevar Llevar pues, los billetes de Río Pero bueno Nosotros, nos toca en grupos Nuestros amigos de Hong Kong Y perdemos en grupos contra ellos Y esto nos da como un Como otro, un cubo de agua fría ¿no? Y nos hace nos hace reaccionar Esto no Perder contra ellos Nos daba el cruce contra Irlanda En cuartos de final y nosotros sabíamos que, que, que todo nuestro torneo iba estaba en esos tres partidos, claro. Era eliminatorio. Entonces, yo creo, realmente opino que, que hicimos una muy buena muy buen estudio de, de Irlanda durante el torneo, de vídeos, y estuvimos analizando cómo podíamos cómo podíamos hacerle frente. Y, bueno, propusimos un, un sistema, y ese sistema pues funcionó. Funcionó muy, muy, muy bien. O sea, no les hicimos muchísimo daño y, y realmente funcionó. pueden decir que no fue la estrategia, ¿no? la arma secreta para desmantelar a Irlanda o, o es secreto? No, no es, no es ningún secreto, pero bueno, nosotros sabíamos que ellos eran muy, muy duros en los racks, eh, sobre todo en el centro, sabíamos que pues eran, eran pequeños detalles, pues, pues nunca no intentar en, eh, atacar el centro, siempre en el último sabíamos que sobrevarían muchísimo en las bandas, entonces atacar con el penúltimo para, para consumir los defensores y que a las vueltas o sea, atacáramos con superioridad porque así ellos perdían gente en los laterales, intentar no atacar al último porque eres lo que estaban esperando ellos cuando estábamos en defensa no meter gente en los racks no perder gente en los racks porque sabíamos que era muy fuerte y buscábamos el fallo en otros en otros tipos de, de fases estáticas en el centro cuando sacábamos sacar justo enfrente porque tenemos un saltador muy bueno y ellos esperaban a los laterales con torretas. Pues, bueno, cosas específicas, ¿no? Pero bueno, que al final en el rugby 7 te dan balones, te dan oportunidades y esas oportunidades te dan puntos. Y así pasó. Y tienes 14 minutos, pero todo. Y tienen 14 minutos. Entonces, pues, fueron cayendo, bueno, en, en todo lo que nosotros esperábamos que, que sí cayeran. Y así eso nos dio, nos dio, nos dio el partido. Y ahí se planteó las semifinales nos plantamos en semifinales y jugamos contra Rusia. Rusia es un, un viejo rival nuestro que, que siempre ha sido bueno un 50-50 con ellos porque, porque ha habido épocas que nos han ganado siempre y hay épocas que nosotros les hemos ganado siempre y nosotros sabíamos que era una moneda al aire, pero pasó lo mismo. Hicimos un buen estudio de ellos sabíamos, nos conocíamos perfectamente porque sabíamos, <risa> hemos jugado tantas veces unos contra otros, les pasa lo mismo que a nosotros son un grupo que llevan muchísimos años y muchísimos hemos muchísimos partidos nos hemos visto las caras y pasó lo mismo, pues nos nos estudiamos bien y funcionó otra vez, uh -huh. cambiamos las estrategias porque claro, también sabíamos que ellos nos iban a estudiar a nosotros y bueno Íbamos perdiendo hasta en el último segundo. Bueno, sabéis que en el rugby pita la bocina y queda una última jugada. Hasta que ese balón se para, ese, ese balón es. Ese balón vale. Pita la bocina y sobre la bocina, nuestro compañero, nuestro compañero Igor Genua, pues ve un hueco por el cerrado y se escapa por el cerrado, ensayando y dándonos la victoria sobre la bocina. Pues imagínate la felicidad que teníamos, que ya sabemos que estábamos en la final y que, y que bueno, que era todo a un partido. Y. Y nada, nos vamos al hotel con unos nervios increíbles, eh, todos alucinando de lo que podía suponer eso, pero claro, era Samoa. Era jugarte un partido de final contra, contra Samoa, que era, pues como he dicho, el, el equipo que había ganado unas series mundiales hace un par de meses. Nosotros éramos unos españoles que con mucha ilusión y mucho entrenamiento detrás, pero es que estamos hablando de Samoa. Estamos hablando de Samoa, que, es un, que ha sido campeón del mundo de rupi 7, que había ganado las series mundiales anteriores, que habían hecho un, una inversión económica muy muy grande con entrenadores, con, con, con muchísimas cosas, estamos hablando de un país que en su billete de 5 sale el equipo de Seven levantando la Copa del Mundo. Bueno, vamos, que, que hablando... probablemente en esa época ya estaba en primeros del ranking, ¿no? Porque se si sí, venían sí, de Guañar... Sí, sí, Samoa es de los primeros. Y estamos hablando de un país que, que era su opción. Samoa, la representación olímpica que iba a hacer Samoa, era la, de, la un, de lo único que había era el rugby 7. O sea, todos los, todos los medios del país estaban en el rugby. Eran. Bueno, los jugadores comentaban luego que no les iban a dejar entrar en el país después de lo que había pasado. La verdad que era, era, era una gesta lo que podíamos conseguir, ¿no? Y. Y. Y bueno tengo que introducir una cosa que yo creo que fue fundamental para conseguir todo esto, y es que el equipo mentalmente estaba, antes de ir a todo esto, estaba destrozado. Teníamos muchísimos problemas internos, eh, muchísimas discusiones, muchísimos, muchísimas historias. Y yo como capitán tenía estaba hasta hasta casi desbordado de, todo, de todos los problemas que habíamos tenido ahí. Pero aquí entra una figura, y es Imanol eh, Ibarrondo, que es... Un coaching deportivo, un coaching que lo que hace son son charlas de motivación, de empresas y todo. ¿no? Y, y bueno, y el CSD propuso que hiciéramos una de estas, viendo la situación nuestra. Y esto fue como, como, como magia, como magia para nosotros. Yo siempre había sido un poco escéptico de, de todas estas cosas, pero este chico nos dio nos dio un faro ahí en el mar. Nos dio un faro en el mar a, a todos y bueno metió un lenguaje dentro del grupo me dio un símbolo no y, y bueno pum, como acabo de decir un faro un faro una dirección que, que, que nos que nos puso todos en el mismo rumbo y sin duda alguna funcionó durante todo el torneo y en la final y mm -hmm. guañaremos a Samoa, que con DM era una gesta para el sport y de hecho fue la primera vuelta que españa entraba a, a rugby 7 en, en jocs olympics así es así es eh, igual sobre la bocina conseguimos meter un ensayo y conseguir nuestros nuestros billetes a, a Río a y bueno, a partir de ese momento el resto de, de mi vida hasta ahora mismo ha sido una una locura muy, muy bonita gracias a, a todo esto a todo esto que te he comentado, muchos momentos de, de, de, de sacrificio, muchos momentos de, de pasarlo mal y, y bueno todo sacrificio pues fíjate que al final da su, su recompensa uh -huh. en un equipo que como has comentando comienza destrozar a de nivel anímico fin si todo tienen desacordos a nivel intern y que a poco a poco va motivándose y probablemente no pero eso es cuando fue el, el stage este de Fiji que va a hacer a sex Olympics para crear el grupo sí bueno eso viene antes en Fiji estuvimos no recuerdo qué fecha estuvimos en Fiji, pero, pero sí, lo de, lo de Fiji fue súper importante para, para el grupo porque, porque allí nos puso en un nivel físico increíble, porque estuvimos entrenando como, como, como bestias. Nosotros nos despertábamos a las 5 de la mañana, porque claro, allí había que tener en cuenta que el sol a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde pega muy fuerte, entonces nosotros utilizábamos esas ventanas. A las 5 de la mañana entrenábamos hasta las 9 de la mañana, pero brutal y por las tardes igual y eso hace un grupo creó, creó un creó una sensación de, de, de familia de grupo que, que, que nos que nos dio un carácter muy importante de hecho jugamos un torneo allí contra Fiji, o sea, en Fiji y jugábamos entrenábamos con Fiji diariamente y eso nos dio un nos dio un paso nos dio un paso muy muy alto y es lo que los, lo que nos dio también ese ...esa gasolina para, para lo que nos venía... ...nos venía delante, la verdad que fue... ...yo creo que fue una... ...ir a Fiji fue, fue una de las claves que... Que nos, dio, ...que nos dio estos billetes... ...estos billetes de río. Uh -huh. Y de fed va a también, ¿no? ...el temporal Kenia... ...per, per el OCA... Y, ...y también va a obtindre, ¿no? Esenes de... ¿no? Va a haber una especie de... Sí, un, un ciclón, hubo un ciclón. Hubo un ciclón... ...que, bueno, que fue muy mediático aquí en... ...en, en España... Pero bueno, que nosotros, bueno, básicamente lo que hicimos fue pues yo creo que lo que cualquier persona hubiera hecho, ¿no? Ayudar ayudar a los que estaban más necesitados un poco, pues había que trabajar allí haciendo sacos y haciendo un muro, que bueno, que fue un poquito un trabajo en vano porque el muro que hicimos en, en menos de 10 minutos no existía. Y porque imagínate, sí, llegaban sí, unas no sé. olas increíbles, un viento que los sacos literalmente desaparecían. Pero bueno, eso fue muy mediático por, por la ayuda que, que fuimos. Eh, en Fiji fue muy sonado también. De hecho, estamos hermanados ahí con, con, con Fiji por, por nuestro rugby, por España y, y Fiji es, van de la mano. Uh -huh. Y ve, arriba Marrillo ya que es el, digamos, el gran esdeveniment, no el, la, la data simbólica para, para el rugby. Y de hacer la actuación en Río para ser unos debutantes, va a estar muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy positiva. Nuestro objetivo era era era pasar a, a, a los cruces de, de, de cuartos de final. Pero bueno, Australia, Sudáfrica y, y Francia eran países que también habían preparado muy bien toda esa actuación. Y como vimos luego, eran países que estaban durísimos, durísimos. Y no, no pudo ser, ¿no? Pero pero bueno, nosotros demostramos que estábamos muy bien preparados también. Ganamos a, a Kenia, que era un, que ha sido un país que le hemos ganado muy pocas veces, que es un país que ha conseguido muchísimas cosas y nosotros ganamos ese partido, lo hicimos frente a Estados Unidos también. Y yo creo que hicimos un hicimos un papel muy, muy positivo. Y, y la verdad que, que yo creo que los chicos no han podido dar más. Y y que, y que hicimos todo todo lo posible pero bueno pelear contra potencias mundiales y hacer un papel así yo creo que, que bueno dimos un buen nivel uh -huh. una posición que si no me equivoco era séptima posición no me la décima la décima, décima posición uh -huh. que no estáis mal a menos ¿no? porque con DM cuando eh, me comenzado este repaso a la a la teua biografía fa de el el ser la posición de España en Europa era isa pero ahora están hablando de los Jocs Olímpicos Correcto, correcto. Es una evolución enorme para, para el rugby quedar décimos en, de los Juegos y del, del mundo, claro, de todas las clasificaciones. Es es sin duda el ranking más alto que ha tenido España nunca, nunca, nunca. Y, y la verdad que cuando lo piensas dices, décimos de 12 no suena demasiado bien, pero pero es que son es décimos del mundo, décimos de unos Juegos Olímpicos, décimos de muchísima gente que se ha quedado fuera de... De, de todo esto. De hecho, los rusos cuando les ganaron, cuando nos ganamos, me dijeron, vais a vivir, vais a vivir mi sueño. O sea, el sueño de, de gente que, que, que, que, pues igual, que tenía posiblemente más opciones. Una generación ¿no? de gente que a lo mejor se de Aukin 15 años y que a lo mejor esta la única oportunidad de nuestros Olímpicos y que en el vuestro caso que lo Correcto, eso es, eso es y ven esta consolidación, ¿no? del rugby a nivel internacional. Deixem la la trayectoria internacional para tornar eh, pero un momento no al al estado del, del rugby de clubs en nuestro país, más concretamente en la ciudad de Valencia, porque eh, digamos no, de hecho, eh, creo que se anunció el fichaje antes de Nara a Río de Janeiro, eh, 2015 dos, no 2000 será 2016-2017, uh -huh. que es con fichas para el Tatami en la División de Norte Así es, así es. Eh, bueno esto surge esto surge porque el club tiene bueno ha sido ha, ha estado jugando ha estado compitiendo siempre ha estado al, al, en la barrera de volver a subir a, a división de noruega no y y a mí me dan muchas ganas de, de volver a mi club la parte romántica de, de, de un de, poco de terminar la road, carrera ¿no? que, que acaba y torna acaba sí. las otras para tornar a casa Eso de empezar de, de, de empezar el, el camino deportivo final, ¿no? De, de, de mi vida deportiva, pues terminarlo en mi club de origen club de origen que, bueno, pues siempre he tenido muchísimo cariño yo he nacido aquí y, y bueno, así surge eh, la posibilidad de de, que, de ascender, ¿no? y entonces la liga pasada ascendimos y bueno, hablando con mi amigo César que es compañero mío de, de toda esta gesta que hemos estado hablando eh, se decide unirse a, a este proyecto. Entonces juntos de la mano con el club crecer, crecer deportivamente, ¿no? Ya estando en División de Honor pues iniciar un proyecto deportivo que, que abarca pues muchísimos puntos, ¿no? Y, y queremos pues, pues eso hacer crecer el club en, en, en todos los aspectos y, y bueno y, y y dentro de, de lo romántico que tiene, pues acabar mi vida deportiva en él, luego hacer crecer el club en, en, en, en todos los diferentes aspectos. Porque quiero yo ahora mismo soy entrenador del club y jugador. Uh -huh. Así que bueno, este fin de semana tenemos el primer partido de, de Liga, así que vamos a tener muchísima ilusión y, y todo el club va, va a estar en las gradas apoyando eso seguro. Con Beas Digno, un recién ascendidos a, a la segunda categoría, que es la División de Honor B y te toca hacer de entrenador, eh, los objetivos para un Bueno, yo los objetivos que tengo seguramente sea... O sea, lo que hemos propuesto es no descender. Son unos objetivos que creo que es lo más claro. Lo más importante para el club es no perder esta categoría. Pero bueno, yo tengo ilusión de, de, que, sea, de que seamos de los seis primeros de liga. O sea, de, de quedar en la fase de ascenso. Es un, es un reto muy... O sea, es un reto complicado, pero... Pero bueno, todo lo que te he comentado antes de los Juegos Olímpicos de Fiji y todo eso también ha sido complicado, así que eh, yo soy un soy un soñador y siempre me siempre he peleado por, por conseguir mis sueños y cueste lo que cueste, yo espero que, que esto esto va a salir. Mhm. Mm Molde Matías, sí, Si si en esta reflexión, yo creo que ya podemos dejar donar per acabada entrevista. Eh, que la entrevista agradecerte calles de Binguti y has respondido a nuestra crida. Y resmese eh, continu al continuar en el programa y agradecerle a todos nuestros oyentes que vengan así a la represa. Muchas gracias. Escoltes, un programa de la xarxa de Emisores Municipales valencianes.